Buenos días amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la Verdad. Son las 11 menos cuarto, así que bienvenidos a todos, un cordial saludo, 11 menos cuarto de la mañana. Y aquí tenéis el título, el título es ¿Se aproxima Nibiru o es el planeta X? Bueno, ya sabéis que están saliendo pues muchos vídeos en relación a Nibiru, a la proximidad de un planeta que parece que puede cruzar incluso la órbita de la Tierra, pero vamos a destripar un poquito esto de qué es exactamente Nibiru. Pues bueno, Nibiru no sería exactamente pues un planeta, exactamente sería lugar que cruza o lugar de transición, es decir, lugar que cruza incluso los eh, sumerios o la antigua Babilonia se dice también que estaríamos hablando de la estrella polar, en alguno de los casos. Esto eh, o, eh, lo podemos leer en la tablilla número 5 del Enuma Elish, con la estrella polar. Lo podéis buscar, Enuma Elish, tablilla número 5. Pues Ahí veréis que se refiere a Nibiru y es el lugar que cruza o lugar de transición. También se hace referencia en otros lugares eh, a Nibiru como una alineación, es decir, sería pues una conjunción de diferentes planetas o de planetas con una estrella, en este caso, o de planetas entre sí, se podría decir de esta manera. Ya sabéis cómo se pueden ver los, eh, los alineamientos planetarios. No es que uno esté detrás de otro, sino que es una conjunción, ¿eh? es una conjunción planetaria. Esto por un lado. Luego, eh, ¿se hace referencia al planeta 10 o al planeta X? Pues bueno, la referencia que se hace a este planeta, pues no es nada más que eh, un planeta que está fuera de la órbita, más allá de la órbita de Plutón, y concretamente no se ha llegado a ver, porque la luz del Sol no ha llegado pues, a impactar este objeto, es decir, no se puede ver, pero sí es cierto que debido a los desajustes gravitacionales que hay en esa zona del espacio, dan a pensar que hay un megaplaneta, eso también es verdad, un megaplaneta, que lo que estaría haciendo es hacer una variación ...de todo lo que hay ahí. Bien, yo cierro la cortina para que mi perro pues, haga lo que le dé la gana... ...abre la cortina, en fin, esas cosas. Bueno, vuelvo a repetir que esto se encuentra en la tablilla 5 del Enuma Elish. Se sabe que, eh, bueno, pues en otros, en otros círculos más esotéricos... ...más conspiranoicos, más diferentes pues se habla que el planeta X, concretamente, pues sería Nibiru, ¿eh? sería incluso Nibiru o Marduk, estaríamos hablando de Marduk, de Ercolubus, por ejemplo, o de Nibiru. Pues bueno, todo esto eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Ercolubus no tiene nada que ver con el planeta X, eh, bueno, es un planeta... Colubus es un planeta ficticio ¿no? que, que estaría creado ¿no? por eh, un abogado brasileño que sería Ercilio Maes, ¿de acuerdo? Ercilio Maes en el año mil, eh, el 1950 o por ahí aproximadamente, o 40 o más o menos, en la mitad del siglo XX, pues él inventaría este Ercolubus. ¿Eh? pero eh, estaríamos hablando de un fin del mundo el Colubus sería más grande que Júpiter sería cuatro veces más grande que su diámetro pero no se ha tenido eh, constancia de que este planeta se haya podido ni tan siquiera ver ¿eh? evidentemente para los que pensáis que la, la, la Tierra es plana pues entonces ni Nibiru ni nada de esto eh, o sea, nos olvidamos absolutamente de todo esto. Yo os recomiendo que eh, veáis eh, este, esta tablilla número 5 del Enuma Elish. Y ahí veréis cómo os habla de Nibiru y está haciendo referencia a la estrella polar. No está haciendo referencia a ningún planeta que venga en colisión a la Tierra o que pase en una órbita de cada 3.000 no sé cuántos años se está diciendo. Bueno, eso no lo pone en ninguna de las tablillas, ¿vale? Eh, en la tablilla número 5, como he dicho, lo podéis buscar, incluso en internet se puede, eh, por, por decir de alguna manera, se puede encontrar en este Numa elis y veréis lo que dice. Os recomiendo un libro, eh, un autor, mejor dicho, de la Complutense de Madrid, buscar eh, ...Federico Lara Peinado y ahí veréis pues bueno, las traducciones de las tablillas sumerias... ...pero que son fidedignas, es decir, donde hay un espacio donde no pone nada... ...pues no pone nada, ¿eh? el autor no pone nada... ...simplemente traduce literalmente sin interpretaciones lo que pone en esos textos, en esas tablillas. Luego eh, podríamos hablar... Que iba, en fin, ...que iba a entrar en nuestra órbita... Y bueno, esto es algo un poco complicado. ¿Por qué es un poco complicado? Por, bueno, por una cosa muy simple. Eh, Juan de Juan dice, Rafa, ¿por qué no sales ya con JL? Ya ha salido varias veces, ¿eh? Pero bueno, no no, no quiero salir ya con nadie más. ¿eh? Me quiero quedar como estoy aquí con, con mi canal, ¿no? Eh, <coughs> vuelvo a repetir. Eh, este planeta X estaría pues, en, en una órbita que ni tan siquiera sería la órbita que estaría más allá de Plutón, sino que sería una órbita elíptica de 3.000 y pico de años, de 3.000 y algo de años, y que cruzaría la Tierra. Con lo cual, esto cada 3.000 años habrían cataclismos y hecatombes. Eh, serían cataclismos eh, naturales. Bueno, esto, eh, si vemos un poco a lo largo de la historia todos los escritos que hay, ¿no? incluso nos podemos remontar a 3.000 años atrás, pues bueno, alguien ha encontrado algún tipo de catástrofes, pero bueno, son catástrofes que pueden ocurrir ahora mismo, pueden ocurrir ahora mismo, pueden ocurrir el año que viene, son cosas normales de la Tierra, ¿eh? de nuestro propio planeta Tierra. ¿eh? Con lo cual, pues bueno, aquí veríamos que no hay una línea exactamente eh, cronológica perfecta para decir que cada tres mil y pico de años pues, ocurre pues, que el planeta X estaría cruzando la Tierra. Bien, eh, no se ha detectado de momento ningún planeta que venga en rumbo de colisión, o esto de que dicen que está en un espectro que, que no es visible. Bueno, aquí se monta un poco esta teoría, porque os diré: cuando el Sol impacta sobre un objeto, si hay reflexión de luz, lo vas a ver. Nosotros no vemos porque estén los objetos ahí, sino vemos por la onda de luz. La luz es un tipo de onda. ¿De acuerdo? Y cuando impacta con un objeto se hace visible por la reflexión y los colores y absolutamente todo. ¿Veis que esto es de este color? Pero porque hay una reflexión de luz y es la que estáis viendo que está captando mi cámara. Así que de momento no hay un objeto o planeta X que venga o que esté eh, rumbo a la Tierra, pero sí es posible que haya un planeta X, como he dicho, que esté más allá de Plutón y que por sus variaciones gravitacionales de todos los objetos que se encuentran a su alrededor, ya sabéis que tenemos el cinturón de Kuiper que está lo más alejado posible, pues ahí sí realiza una serie de alteraciones. Cierto es que no se ha visto, pero cierto es que se ha detectado. Evidentemente esas alteraciones son después de su paso, con lo cual, a ser unas órbitas tan grandes y al ser un megaplaneta, hay dos teorías, dicen que es un megaplaneta o es un planeta con una eh, con una gran atracción, es decir, que puede ser un planeta pues, excesivamente compactado y que tenga pues un núcleo pues, bastante potente, con lo cual, pues bueno, yo me inclino que puede ser un megaplaneta, quién sabe. Algunos pre me preguntaréis, Rafa, ¿puede ser, es posible la vida en ese planeta? Pues no lo sé sinceramente no tengo ni la más remota idea, es posible, ¿por qué no? Eh, si nos basamos en la vida tal y como la conocemos, en el carbono, en la luz del sol, y en algunos elementos importantes, pues bueno, diríamos que no, porque si no llega la luz, no puede ser, pero bueno, esto no es del todo cierto, sabéis que existen en las profundidades más, más lejanas, remotas de nuestros océanos, pues que existen tipos de animales, eh, que viven, viven, y una vez que salen fuera, eh, pues bueno, mueren, eh, mueren porque la presión los mantiene incluso en vida, altas presiones, eso es impresionante. Luego tenemos estos animalitos, que son los eh, extremófilos, los extremófilos pues viven cerca de chimeneas de volcanes, a altas profundidades también, y que, bueno, no tienen luz, no tienen nada, pero con ese calorcito parece ser que viven, con lo cual, ¿hay vida en este planeta X?, pues bueno, yo no lo sé, pero no, lo, o sea, no podemos decir rotundamente que no, porque no nos podemos basar solamente en la vida que se conoce a través del carbono, como basada en el carbono como nosotros, y de la luz o en esa zona eh, eh, habitable o, eh, o, o de vida, ¿no? que sería donde está la Tierra en relación a la proximidad del Sol. Esto no se puede saber, con lo cual lo vamos a dejar ahí un poquito en el aire, si os parece bien, y yo creo que hay vida en este universo y que este universo está repleto de vida y que incluso nuestro sistema solar puede ser que albergue algún tipo de vida. Pero bueno, esto lo digo yo, esto es algo que yo no sé ciencia cierta. Pero bueno, como hemos visto, Nibiru, Planeta X, no tiene nada que ver, no es lo mismo, no se aproxima a Nibiru porque Nibiru sería la estrella polar, según la tablilla número 5 de enuma Elis, que hace mención a Nibiru, y el planeta X sería, pues unas fuerzas gravitacionales que estarían un poquito más allá del cinturón de Kuiper, más allá de la órbita del de planetoide Plutón. Así que, bueno, no nos alarmemos y sobre todo leamos mucho más sobre el tema del espacio y del universo. Yo creo que es importante, pero estas terminologías, Nibiru, planeta X, pues bueno, se contemplan ahora, aunque ya Nibiru es ese lugar de paso o de transición es como decían, lugar que cruza, perdón, o transición, como decían los sumerios. Así que, chicos, muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias y, pues bueno, estamos aquí atentos a todas vuestras peticiones. Este vídeo ha sido una petición vuestra para hacer este tipo de aclaraciones, pero bueno, yo como siempre digo, que cada uno saque sus propias conclusiones, así que chicos, Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos próximamente en este canal. Hasta la próxima.